Bueno, es que esto es muy impopular eh, decirlo, ¿vale? Sí, es impopular, vamos a ver, yo se está acostumbrado. Yo creo que estar. esta propuesta, es decir, eh, como ya se acabó lo de que los, los bancos te dan el 100% del, o el 110%, del, Uy, el el, 120, eso ya, eso ya se acabó hace acuerdo, muchos hace años, 15 años, pues claro, ahora eh, una de las barreras que se encuentran eh, las personas eh, a la hora de adquirir una vivienda, primero es el altísimo precio,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 que para que las cuotas que le vayan pagando al principio son las que van no tienen aval. Sigue siendo ¿no? cierto el viejo acerto de que lo primero que amortiza son intereses los primeros bueno, años. Bueno, aparte de que se sigue utilizando el sistema francés. El ese, sistema ¿no? francés que, famoso. Que claro, tú dices, no, es que firma un crédito al 4, al 5, pero tú eres tonto. ¿Cómo vas a firmar? No hombre, no, si, si es que, o sea, si tú te compras una casa de 300.000 euros, por decir algo, y tardas 30 años en pagarla, Pagas 700.000 euros al final. Sí, claro. Esta es la realidad. Entonces, claro, cuando dice, es que es un 5%, hombre, por favor, no engañemos al personal. La magia eh, del interés compuesto. Pero dicho, pero dicho esto, eh, aquí los <coughs> bancos, y por eso ha salido la señora Bodín, diciendo, no, esto es una buena, grabación. Claro, esto pues, me viene a mí, vamos, de, encima, como están los tipos de interés ahora mismo, pues el mismo es tal.